We'll mm -hmm. Hola, buenos días a todos y a todas. Eh, muchas gracias eh, por asistir o por seguir esta, esta sesión informativa que, como sabéis, eh, la tenemos eh, digamos, asociada a las convocatorias que están abiertas. Para los que no nos conozcáis, que espero que seáis los mínimos, vámonos, el, el, el grupo más, eh, menos, más reducido, pues nosotros somos el punto nacional de información del programa CERT. Eh, me permito recordaros que es ciudadanía, igualdad, derechos y valores. Y bueno, pues este programa tiene convocatorias abiertas. Como DESC, como, como Punto Nacional de Información, pues tenemos esta obligación, este mandato de pues, promover el programa, de dar información y de convocar sesiones informativas, apoyo técnico a todos los potenciales solicitantes, que sois vosotros los 38 que estáis viendo que estáis conectados. Pues en este sentido, esto es lo que hoy nos convoca, ¿eh? la, la, digamos, la la sesión informativa relacionada con dos convocatorias abiertas, una de la Carta de Derechos, de Derechos Fundamentales y otra el programa Equal, ¿eh? que es el programa, como su propio nombre indica, eh, de, de, de igualdad. Eh, la, la, la, digamos, la, la estructura de la, de la jornada va a ser un poco como viene siendo hasta ahora. Por una parte, yo me encargo de esta pequeña presentación un poco institucional, dando el agradecimiento desde ya, desde ya a nuestras, a, a nuestras invitadas especiales, que son Paz y María, que es el, el, el caso práctico, que es un caso práctico de buena vamos de un proyecto seleccionado en el 2022 del pro, del, del, de la línea igual porque la de la Carta de Derechos Fundamentales no se, es la primera que se convoca, con lo cual no tenemos todavía mucha munición. Esperamos que el año que viene alguno de vosotros pueda tomar la palabra y ser el, el caso práctico. Y luego, pues... Entraremos ya un poco en el marco general, que ya también lo, me encargo un poco de qué es este programa, de qué es el programa CERF Luego mi compañera Ángela hablará específicamente de esta, esta, esta eh, convocatoria, de la Carta de Derechos. Luego yo hablaré del programa Equal y luego ya vendrá el caso práctico y concluiremos con el... Con las recomendaciones, digamos, un poco de cómo encarar el, el diente y de cómo abordar los formularios, que sabemos que esto siempre produce una cierta reticencia y un cierto, y un cierto temor. A pesar de que ya el caso práctico entendemos que lo habrá aterrizado y habrá desactivado mucho ese, ese temor que efectivamente todos tenemos cuando nos ponemos en una en marcha en una, en una iniciativa de estas europeas. Tenéis dos maneras de... Eh, porque luego, claro, habrá un debate, eh, que ahí veremos las dudas que tenéis, si van dirigidas a nosotros, si van dirigidas... a a, a, a las representantes del caso práctico, y como es habitual, tenemos dos canales. Uno, el que pone ahí como dos burbujitas, que es preguntas y respuestas, lo digo porque siempre nos equivocamos nosotros, y otro es el chat. El chat es para lo que estáis haciendo ahora, buenos días, agradecimiento, Ángela y nuestros compañeros estarán ahí informándos de pues, si hay enlaces, si hay información de interés, pero vosotros las preguntas las tenéis que hacer, si podéis y si queréis, a través de, el, el, digamos, el, el icono de preguntas y respuestas. Las leiremos leyendo y, como decía, la rederivaremos a quien vaya a dirigir a la pregunta. También lo podéis hacer realmente, levantáis la manita, os, os abre el micro y podéis, efectivamente, hacerlo de eh, bot si, si lo queréis, si los estimáis así oportuno. Y esto es básicamente un poco la, la estructura. Y luego, al final de todo, si siempre os lo decimos, vale una pequeña encuesta, que si nos importa os llevaría un par de un par de minutos que la cumplimentéis porque nos viene bien un poco para diseñar está esta, nuestro plan de acción de este tipo de de este tipo de, de, de sesiones informativas o workshops o lo que tengamos un poco previsto. Así que básicamente yo creo que ya es el momento de, de, de empezar. Como os había dicho, es el programa CER, ¿de acuerdo? Que eh, como viene aquí para que os hagáis un poco la idea, esto de los logos no es gratuito, pues estamos dentro del Ministerio de Cultura y Deporte, concretamente en una subdirección general que se llama Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas. Esto quiere decir que llevamos en el ADN y en nuestra, digamos, columna vertebral el salir del ministerio, o ahora lo estamos haciendo mucho online porque sí que sabemos que tiene bastante impacto, pero eso no obvia, para que asistamos a las, digamos, invitaciones que desde vuestra parte nos podéis, eh, nos podéis hacer llegar. Sí que os pedimos siempre que si vamos a ir a un sitio intentéis movilizar al mayor número de posibilidades asistentes para que no eh, vayamos exclusivamente eh, para una simplemente para, para una entidad. Luego veis ahí el punto europeo de, de ciudadanía, estos somos nosotros, PEC, que en español es el Punto de, de Ciudadanía, en inglés y CP va a ir a decir básicamente lo mismo y luego lo más importante, estamos cofinanciados por la Unión Europea. Es decir, que este es un programa de la Unión Europea como es el programa Europa Creativa, que muchos de vosotros sabéis que nosotros también gestionamos, como es el programa Erasmus, como es el programa LIFE, en fin, son programas iniciativas. Europeas. En el 2020, 2021 mejor dicho, la Comisión decidió unir programas preexistentes. Es decir, por una cuestión puramente de operatividad, decide fundir programas que ya existían. En nuestro caso, nosotros llevábamos desde el 2007 un programa que se llamaba Europa con los ciudadanos. Era un programa que iba destinado a entidades locales, a comités de hermanamientos, a, a asociaciones de la sociedad civil, a, a asociaciones que que estaban que trabajan en el ámbito de la, de la memoria. Y había otro, otro programa, otros programas, que es el de derechos y el, el red, el de, el de derechos, igualdad y, y ciudadanía, y decide, insisto, fundirlos. Unirnos quiere decir que bajo un mismo paraguas vamos a estar todos estos programas previamente, eh, previamente existentes. ¿Cuál era nuestra digamos situación de un cierto eh, privilegio, vamos, de un de una cierto eh, beneficio? Pues que nosotros éramos el punto nacional de información de este programa que os acabo de mencionar, que se llama Europa con los ciudadanos. Los dos programas no tenían punto nacional de información, es decir, los gestionaba directamente la Comisión Europea. Al poner en marcha este nuevo programa sí que necesitaban un punto nacional de información y decidieron, en este caso el ministro de Justicia, que es el ministerio que se encarga un poco, es el digamos el interlocutor con la comisión para, este, para, para, para el programa REC, decidió que efectivamente nos nombraba a nosotros el punto nacional de información de todo el programa. El siguiente programa, Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores. Y este programa, lógicamente, como viene aquí en la parte derecha de la diapo, tiene cuatro líneas. Es... La primera, la que está abajo en rojo, que es los valores de la Unión, que ya ha tenido dos convocatorias, que ya sabemos los resultados, que en algún momento os contaremos y si os interesa, tenemos un webinar como este, donde se explican todas las diferentes líneas y, insisto, con resultados satisfactorios, ya os contaremos. Luego tiene una segunda línea, que es la de igualdad derechos eh, de igualdad, derechos, igualdad de género. E igualdad tiene todo el ámbito, y nos lo contarán nuestras invitadas, porque no es igualdad en su sentido más amplio, y también la, la, la igualdad de género. Luego tiene ese antiguo programa que os he mencionado, del cual nosotros éramos punto nacional de información, que se llamaba Europa con los ciudadanos y que actualmente se llama Compromiso y Participación Ciudadana, y una cuarta línea que se llama DAFNE en los temas de Iberia. ¿De acuerdo? Este DAFNE, que también tiene una convocatoria abierta, ya tenemos una jornada informativa realizada, ya tenemos un webinar como este, ya está el vídeo y en caso también de que os interese, pues podéis, podéis consultarlo. Os adelanto simplemente, puramente informativo, que el Valores de la Unión y DAFNE tiene una particularidad y es que hay una convocatoria para entidades transnacionales, con músculo y, y bueno, que tengan experiencia, que van a ser las beneficiarias, en el caso de que sean seleccionadas, de que de, de, de esta, de esta acción específica, para que luego ellos a su vez convoquen ayudas a nivel nacional y las, eh, digamos, las gestionen ellos. En el caso de Valores de la Unión ya tenemos resultados, hay una entidad española seleccionada y está en ese proceso de convocar por una parte ayudas y por otra parte capacitación en los temas de Valores de la Unión. Esto mismo ocurre con Dafne, está abierta la convocatoria, esperamos que cuando haya resultados sabremos si haya una entidad española que convoque, insisto, ayudas a nivel nacional, que son más fáciles, digamos, de, de, de, de aplicar y que además pues, tiene un tope de 60.000 euros, pero digamos que tiene una interlocución con una entidad española, la, la, digamos, la, la, el diálogo es, vamos, la, la gestión es, es más es más sencilla. Eh, bueno, ¿cuáles son, digamos, los, los objetivos generales de todo el programa? Pues es, es, es, es bastante obvio, ¿no? Un programa que se llama Ciudadanía, Igualdad, eh, Ciudadanía, Igualdad de Derechos y Valores, pues lógicamente tiene la protección y la promoción de los derechos y los valores recogidos en los tratados de la UE y de la Carta de los Derechos Fundamentales, que hoy vamos a tratar en profundidad, promover sociedades más abiertas, democráticas, igualitarias e inclusivas. Esto lo suelo decir, Europa no deja de ser, aunque tengamos el caso de los Estados Unidos y que efectivamente son la democracia más antigua, bueno, no más antigua, pero eh, digamos que todo este tema de los derechos y la libertad tiene también una base en lo que es la tradición puramente, puramente europea. Eh, va dirigido a todas las organizaciones de la sociedad Entidades privadas, públicas, locales, regionales, nacionales, y anteriormente siempre insistíamos mucho en el hecho de que este programa iba únicamente única, exclusivamente dirigido perdón, a, a, a, a entidades non profit, sin ánimo de lucro. Esto sigue siendo así, por supuesto, digamos que es la línea general, pero sí que algunas, algunas de, las, eh, eh, de las líneas de las, de las cuatro sí que permiten la incorporación en el partenariado de entidades. Profit, no todas, algunas, y siempre, lógicamente, que la colaboración de esa empresa o de esa organización con ánimo de lucro eh, haga que el proyecto sea más competitivo, ayuda al proyecto, y siempre, lógicamente, que el proyecto sea sin ánimo de lucro. Es decir, que han abierto un poco el espectro, pero siempre poniéndole al servicio de lo que la filosofía del, del programa. Un presupuesto de 1.500 millones es una cantidad que a nosotros nos da un poco vértigo porque veníamos de nuestro programita, y no lo digo sin ningún paternalismo, pero del programa Europa de los Ciudadanos que tenía un presupuesto en el primer septenio, si recuerdo bien, era de 216 millones y el segundo de 168, no tengo una cifra clara. Pero ahora, claro, al, al fundirnos, lógicamente la cantidad se ha incrementado ostensiblemente. ¿Cuáles son lógicamente los, los, los, los, eh, los, los temas? Pues son. Siempre solemos decir que si ahora mismo diéramos la palabra a los 20 38 que estáis aquí, seguramente eh, intuirías perfectamente cuáles son los temas que, se, que, que, que, que trata este. Este, este programa, pues lógicamente los derechos fundamentales, la defensa del Estado de Derecho, todo tipo de combate con todo tipo de discriminación por racismo, xenofobia, antisemitismo, islam, lógicamente como modo transversal, la igualdad de género, no olvidéis que el tema de género es una de las prioridades transversales de todas las iniciativas europeas, incluidos los fondos estos de nueva generación. Pues aquí está muy, muy, muy, muy presente el tema de la lógicamente de la infancia ¿eh? que ya veremos también y que ya hemos visto en otras jornadas eh, la violencia concreta ¿eh? contra las mujeres y los menores eh, y las menores todo lo que tenga que ver con la memoria histórica que en su momento ha tenido una evolución muy interesante, como la memoria era uno de los capítulos que llevamos el programa de Europa con los ciudadanos, conocemos bien cuál ha sido la evolución. En un principio venía única y exclusivamente alineada con dos eventos históricos, estalinismo y holocausto. Actualmente se sí ha abierto a todo tipo, de, digamos, de regímenes dictatoriales. Eso lo, lo vimos en el webinar anterior, que si os, que os interesa os podemos dar también el link donde se habló del capítulo de Memoria Histórica, eh, todo lo que es la iniciativa ciudadana europea y el patrimonio cultural de la diversidad. Y aquí hacemos un pequeño link con el otro programa que llevamos, que es el programa Europa Creativa, que es un programa lógicamente destinado a proyectos culturales y que el patrimonio está en una de los cimientos, uno de los pilares eh, básicos. Bueno, pues aquí el patrimonio también entra de una manera, eh, aunque sea secundaria. ¿Quiénes son los países participantes? Lógicamente, del participante. No olvidéis que 27 países, puesto que el Reino Unido salió y ahora no, no forma parte de, de ningún programa europeo, y luego aquellos países que han manifestado interés y que están a la espera de firmar un memorándum de comprensión, lo que se llama memorandum of understanding, y que una vez que este, digamos, proceso legal sea cumplimentado, vamos a llegar a buen término, sus ciudadanos son participantes de pleno derecho. Como estamos en el periodo 21-27, ese proceso hay que hacerlo otra vez desde cero, porque estos países que están aquí, Bania, Bosnia, Herzegovina, ya fueron participantes en el septenio anterior, pero como estamos en este nuevo periodo, lógicamente tienen que reiniciar todo, todo ese, ese proceso y esperamos bueno, pues que efectivamente tengan eh, bueno, pues que, que, que firmen el acuerdo felizmente y que puedan ser, y que puedan ser eh, beneficiarios y solicitantes. Eh, de hecho, la primera convocatoria de este septenio solo era para los 27, porque ese proceso, como podéis imaginar, conlleva un, un, un cierto tiempo. De nuevo volvemos a aquí, ahora ya ordenado lógicamente, valores, igualdad de derechos, compromiso y participación ciudadana y la ley insisto de valores ya tenemos una jornada colgada para, lo que, para lo que los que lo, que los que queráis tenemos una entidad española seleccionada que va a empezar a convocar que nosotros vamos a publicitar o sea que están muy al tanto igualdad eh, igualdad derechos igualdad de género eh, que hoy es la jornada que nos que nos que nos eh, convoca perdón valores de la unión y la carta, es de verdad, esta que se acaba de mencionar era una de las convocatorias, pero la que hoy, la de hoy, es los, la, la de la carta, que hoy es la que vamos a hablar, igualdad, que es la que hoy vamos a hablar, compromiso y participación ciudadana, que hicimos un, un, un webinar, yo creo que hará unos un, apenas una semana, y el DAFNE, que también lo tenemos. Es decir, que hoy cerraríamos un poco el círculo de las jornadas informativas que cubren todo el programa y de todas las convocatorias que actualmente están ahí. Eh, aquí está un poco el cuadro de todas las de la, todas las convocatorias, aquí las tenéis, las que están abiertas, cuál es el tema, cuál es la fecha orientativa de publicación, cuál es el dinero adjudicado, el presupuesto destinado a cada una de las ayudas y cuáles son las fechas de entrega, lo que llamamos de cliente, la fecha de entrega de, de proyectos. Si os dais cuenta, hemos puesto en rojo las de o, ¿vale? que son las que hoy nos nos interesan, pero que, como os he dicho, la mayoría de las, de, las, de las otras, de las que aparecen ahí en negro sobre gris, ya han sido, las hemos tratado en nuestras sesiones informáticas. Y yo creo que este es el momento en que doy paso a mi compañera Ángela, que es la que va a tratar el tema de, de la Carta de Derechos Fundamentales, y yo volveré después a hablar de lo que es la línea de, de, de igualdad, que, insisto, el caso práctico. El agradecimiento incluido a nuestras invitadas es el de, el de igualdad y no hay caso práctico porque esta es la primera que se convoca. Así que, Ángela, te doy la palabra. Dejo de compartir. Bueno, pues como ya ha introducido Augusto, eh, el año pasado hubo una convocatoria parecida, pero la particularidad de, de esta convocatoria de promover el conocimiento, la capacidad capacitación y la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales es que va dirigido principalmente a las organizaciones de la sociedad civil y de hecho como vamos a ver más adelante son las únicas que pueden eh, coordinar proyectos hay otro tipo de entidades que también podrán ser parte de, de consorcios eh, la convocatoria ya está abierta, abrió hace ya, ya un tiempo y cierra el 25 de mayo y tiene un presupuesto total de 16 millones de euros como es lógico, aquí se trata de eh, promover la carta que, que si queréis eh, participar en esta convocatoria es porque la conocéis, la conocéis como instrumento, que sabéis que está en vigor desde, desde que entró, bueno, del, de, vinculantes 2009 cuando entró en vigor el tratado de Lisboa y eh, que viene a recoger en un único texto pues, todos aquellos derechos que de la ciudadanía de, de la Unión Europea, de derechos individuales, civiles, políticos, etc. Os he dejado este enlace porque aunque conozcáis la carta, y ya quizás pues, sea de, de aplicación en vuestro tra trabajo o no, pero os, os surja pues, curiosidad, eh, en este portal tenéis tanto el texto de la carta como pues, cuando se aplica, enlaces a en general a a instrumentos legales que tienen relación con la aplicación de la carta, en informes de, de aplicación, estrategias relacionadas, que ahora veremos más adelante, y, y vamos, que es eh, lo básico que hay que conocer para poder participar en esta primera convocatoria. Como veis, eh, alrededor de esa convocatoria eh, están muchas de las políticas de la Dirección General de Justicia, de la Comisión Europea, que parten fundamentalmente de la propia estrategia de aplicación de, de la Carta, ¿no? que, que es una estrategia que la Comisión desarrolló un tiempo después de que se aprobara la Carta para que, eh, bueno, para que se pueda aplicar y, y mejorar su aplicación en general en todos los Estados miembros. Eh, porque se estaban dando cuenta de que, bueno, de que no siempre se aplicaba, no siempre se sabía cuándo se debía utilizar este instrumento jurídico. Además tenemos el Plan de Acción Europeo para la Democracia, eh, la, una, una iniciativa que se llama la protección contra las demandas estratégicas, contra la participación pública, dirigida especialmente a aquellas demandas abusivas contra periodistas y, y defensores de los derechos fundamentales, defensores del pueblo, también todos los informes sobre Estado de Derecho, pero particularmente el el año pasado. Los informes anuales, como comentaba antes, de, sobre la aplicación de, de la carta, de, de cómo se va implementando en todos los países. De ahí, de, de cada informe han sacado, eh, o de varios de los últimos informes, han sacado algunas de las prioridades que veremos. Y una nueva directiva que es sobre la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho en la Unión Europea, lo que en inglés se llama whistleblowers, y por último, eh, una iniciativa que aún se está debatiendo en los Estados miembros para ampliar la lista de delitos de, de la Unión Europea, los eh, aquellos que son de incitación al odio y de discursos de odio. Esto, como también os contaré adelante, está relacionado con una prioridad que antes era de la convocatoria cual que va a presentar Augusto, ¿vale? Pero. La, la comisión decidió que tenía más sentido incluirla en esta convocatoria de, de la carta precisamente por darle ese marco eh, vinculado a la propia carta, ¿no? darle, darle esa relevancia jurídica porque al final se trata de vulneración de derechos fundamentales y por eso, por tanto, eh, decidieron meterlo a partir de ahora en esta nueva convocatoria que, que creemos que, que, bueno, que va a ser parte del, del programa de la comisión del, del CER para los próximos años porque le están dando mucha relevancia. La convocatoria tiene una particularidad, es que hay cinco prioridades y, y cinco eh, páginas web diferentes para empezar nuestro proyecto. de acuerdo. En, normalmente tenemos una única, un único enlace a través del cual presentamos, comenzamos a presentar nuestra propuesta y ahí dentro pues ya decimos cuál es la prioridad, pero aquí no. Aquí la comisión ha decidido separarlos y os hemos dejado aquí los cinco enlaces distintos y ahora os voy a ir contando cada una de las prioridades a qué se refiere y a qué documentos, y a qué estrategias e iniciativas que os acabo de presentar se re hacen referencia a cada una de ellas. La primera es la más general, es, es para promover la concienciación y la capacitación sobre la Carta de Derechos Fundamentales como un instrumento, un instrumento de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que al final son aquellas que están más cerca de la ciudadanía para proteger y defender nuestros derechos fundamentales y eh, saber, por supuesto, que la Carta es solo de aplicación en los Estados miembros cuando están aplicando el derecho de la Unión Europea y, por supuesto, todas las instituciones y los órganos de la Unión. Y aquí debéis conocer, por tanto, tanto la estrategia para reforzar la aplicación de la Carta como aquellos informes anuales para saber cómo se está implementando en cada país, cuáles son las necesidades, cuáles son las, eh, pues las carencias que hay eh, y además han añadido una segunda una prioridad dentro de esta prioridad, eh, de esta primera prioridad, que es eh, proteger los, eh, la vulneración de derechos en el ámbito de la, de la inteligencia artificial, es decir, todo, todo lo que tiene que ver con los sesgos, la discriminación múltiple o intersectorial que aparece en el informe de 2021 eh, recogido. Ahí os hemos dejado una serie de, de resultados que la comisión espera que están. Re, de, eh, Relacionadas con el desarrollo de herramientas concretas. ¿vale? Lo que se quiere es que se pueda eh, determinar una serie de directrices, referencias técnicas para que el, la inteligencia artificial no cometa esos errores de vulneración de nuestros derechos fundamentales y se puedan, y esto sean de aplicación pues, a todas aquellas compañías que, que se dedican a desarrollar software, a desarrollar aplicaciones, ¿vale? y, y así pues, se consiga avanzar en la igualdad a través de, de estas nuevas tecnologías. La segunda de las prioridades está relacionada con el, con el espacio cívico y con aquellas vulneraciones que se producen en el trabajo especialmente de las organizaciones de la sociedad civil, de defensores y defensoras de los derechos humanos y, eh, y también pues en general de aquellas instituciones que trabajan a, a favor de eh, la defensa de los derechos eh, fundamentales en, en general en la Unión Europea. Para ello... Eh, lo que se quiere al final es, es eh, conseguir que estas personas trabajen en entornos sin miedo, que consigan un apoyo técnico, familiar, legal, etc. Eh, de nuevo vuelve a ser de aplicación lo que es la estrategia, el informe del año pasado sobre la aplicación de la carta que, que va específicamente dirigido a, a, bueno, a, cuál, a qué está sucediendo, un mapa de lo que está sucediendo en el espacio cívico en la Unión Europea y a qué se deben enfrentar todavía las personas que trabajan en, eh, a favor de la sociedad civil. y también se quiere crear un seguimiento ¿no? bueno, a través de una serie de indicadores eh, que vienen del trabajo que realiza la Agencia de Derechos Fundamentales, la FRA, por sus siglas en inglés, eh, que tiene una serie de indicadores para medir el, pues, bueno, la calidad o el, o el trabajo de, de, la, de, la asociación, de la sociedad civil en, en los distintos países. ¿no? Ya también hay otros indicadores que, que, que dan las organizaciones a través de esa plataforma que se llama Cívicos, y también nos hemos dejado ahí el enlace. Y al final se trata de monitorear cuáles son las violaciones de los eh, derechos fundamentales de las personas que trabajan en estas organizaciones y cómo podemos hacer para mejorar su trabajo y que siga pues, ahí defendiendo nuestros derechos en libertad. ¿de acuerdo? Eh, en esta prioridad eh, la comisión espera consorcios transnacionales ¿vale? para que se coopere pues, precisamente para eso, crear esos sistemas de, de seguimiento y monitoreo y recoger datos y eh, también que se colabore con actores clave. Esto lo voy a repetir varias veces como son las instituciones nacionales de derechos humanos. La tercera prioridad está dirigida a los litigios estratégicos, que como conoceréis, pues son aquellos litigios que, que buscan un gran impacto. Eh, cuando se vulneran nuestros derechos humanos, los derechos fundamentales, puede ser un impacto a, a, a nivel de crear nueva jurisprudencia o también a, a nivel de impacto social, eh, bueno, y en general el trabajo de las, de las organizaciones ¿no? que trabajan eh, a favor de nuestras, eh, nuestros derechos. Lo que se quiere es que las entidades que trabajáis en, las, eh, en la sociedad civil eh, tengamos, eh, tengáis eh, o desarrolléis instrumentos legales eh, que mejoréis vuestras habilidades para desarrollar argumentos legales, para mejorar las, vuestras habilidades comunicativas, también para que consigáis más participación y compromiso de la comunidad, que os apoyen cuando hagáis, os enfrentéis a estos litigios estratégicos y en general que se produzca una capacitación y sensibilización eh, para contrarrestar también aquellos abusos, como decía al principio, de, eh, o sea, de los procesos judiciales contra periodistas y defensores del pueblo. Esto viene por la, esta, esta iniciativa ¿no? de protección contra las demandas estratégicas, SLAP por sus siglas en inglés. Eh, aquí de nuevo vuelve a ser muy importante el rol de las instituciones nacionales de derechos humanos y los defensores del pueblo, y por tanto, eh, si ya estáis en este campo y, y tenéis conocimientos, eh, os animamos a que, a que por ejemplo, mmm, desarrolléis programas de formación para otras asociaciones, para, para jueces y juezas, abogados y abogadas, porque, porque es lo que la comisión está buscando, ¿no? que, que se empodere y que se, se pueda seguir avanzando, creando nueva jurisprudencia y, y generando impacto social. La cuarta eh, es la que os he comentado antes, que viene de la, de la convocatoria IQUAL y que eh, trata de, de llevar a cabo pues, un avance en lo que es la implementación de, de aquella decisión de 2008 sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia y de una iniciativa reciente que todavía digamos, no es jurisprudencia pero está ya en debate en los Estados miembros para ampliar la lista de delitos e incluir aquellos de incitación al odio y delitos de odio. Aquí tenemos ejemplos ya de proyectos, como decía, de Equal, aunque esta convocatoria sea nueva, pero podemos ir a Equal y de hecho ahora os, os he puesto una diapositiva con un ejemplo de un caso práctico. Eh, y también va a ser muy importante no solo. Eh, mmm, pues eso, como decía, ampliar y, y, y generar mecanismos de cooperación para luchar contra los delitos de odio con las autoridades públicas, pero también con empresas privadas. Aquellas empresas tecnológicas, eso viene del código de conducta de la Unión Europea contra la licitación ilegal al odio en Internet, que es un acuerdo que tienen con, con grandes empresas como Microsoft, como Facebook, eh, Twitter, etcétera para, te, para hacer este mapeo e intentar luchar contra la incitación al odio online, ¿de acuerdo? Entonces, está bien conocer el trabajo que ya hay un grupo de expertos trabajando en este tema desde, desde hace un tiempo, está bien ver qué trabajo están realizando y crear alianzas con empresas eh, para, para eso, para luchar contra el odio online y para, en general... Eh, apoyar a las víctimas que sufren eh, estas discriminaciones. También otra, otro aspecto fundamental de esta actividad va a ser el desarrollo o la, o la ampliación de estos planes de acción nacional contra el racismo o local y que se aplique la ley al fin y al cabo. O sea, pues de nuevo, eh, enfatizar el, el, la capacitación de jueces y juezas, de abogados y abogadas, de personas que trabajan en la sociedad civil para eh, luchar contra los delitos de odio y la incitación a, al odio online. Por último, la última prioridad está dedicada a la protección de las personas denunciantes de irregularidades. Esto sí que viene de una directiva que ya está en marcha, que está empezando a haber una transposición legal en los Estados miembros. Esta directiva habla de establecer canales de denuncia. ¿no? Para, para asegurar la, la confidencialidad y proteger a las personas que denuncian irregularidades, por ejemplo, casos de corrupción, casos en los que se vulneran nuestros derechos y los valores fundamentales de, de, de la Unión Europea. Eh, por tanto, se trata de apoyar a estas personas y también de capacitar de nuevo a autoridades nacionales y profesionales de justicia para que conozcan la directiva, para que se desarrollen orientaciones específicas, materiales de formación, eh, también programas de formación para formadores, es decir, que se vaya un poco en cascada eh, promoviendo que se conozca y se, se, se vaya cumpliendo con, con esta directiva y también pues, se pueden financiar eh, campañas de concienciación pública para que las personas conozcan estos mecanismos de denuncia y bueno en los casos en los que conozcan vulneraciones de derechos pues se atrevan a denunciar. ¿Qué tipos de actividades va a financiar esta convocatoria? Cada prioridad tiene sus, sus eh, actividades previstas, pero bueno, en general hablamos de capacitación y formación, ya lo he dicho, campañas de concienciación y sensibilización, instrumentos de comunicación, creación de redes y coaliciones con actores clave, con autoridades públicas, con defensores del pueblo, eh, con entidades que se dediquen, por ejemplo, a recogida de datos, de hecho esto también es una actividad que se puede realizar, actividades de investigación, que se, se, se amplíen o se implementen los planes de acción, por ejemplo, contra el racismo, que haya actividades de, de intercambio de buenas prácticas, aprendizaje mutuo, que se desarrollen herramientas, ¿de acuerdo? Eh, esto lo he, lo he comentado al principio, pero lo repito, esta, esta convocatoria tiene una particularidad y es que se pueden presentar eh, como líderes solo entidades privadas sin ánimo de lucro, es decir, ONGs, asociaciones, fundaciones, etcétera, Pero también van a poder ser eh, socias pues, entidades públicas como pues, Defensores del Pueblo, Institutos Nacionales de Derechos Humanos, organizaciones internacionales y también organizaciones con ánimo de lucro, es decir, empresas ¿vale? que van a poder entrar en el consorcio si trabajan en, en estos ámbitos. Y también tiene otra particularidad que al contrario de la mayoría de las convocatorias del CER se van a poder presentar algunas entidades eh, pues solas ¿no? sin necesidad de socios aunque la verdad es que la comisión eh, prefiere consorcios transnacionales por lo general cuando tiene sentido y por tanto pues de, de más de, de un proyecto con más de un socio. Los proyectos pueden durar entre uno y dos años y tienen un presupuesto mínimo de 75.000 euros, aunque no hay máximo, y va a estar cofinanciado al 90% basado en costes reales. Costes reales es la manera clásica de, de realizar un presupuesto, es decir, detallar cuáles van a ser los costes de personal, de viajes, de equipamiento, etc. Eh, hay también asignados los costes indirectos y luego de todo ese total, según lo que realmente hayamos gastado, la comisión nos va a financiar el 90%. Normalmente hay una prefinanciación también para que podáis ir trabajando con, con ese dinero, que es el 80%. Y eh, estas son las fechas, los, el calendario, es decir, ya abrió, cierra el 25 de mayo, se van a evaluar las propuestas entre junio y septiembre, por lo tanto no vamos a conocer los resultados hasta noviembre, se van a firmar los acuerdos entre enero y febrero, por lo tanto los proyectos empezarán más o menos a partir de finales de febrero o principios de marzo de 2024. Por último, ¿qué quería contar o algunas recomendaciones Entonces, que ha insistido la Comisión Europea, que ha hecho varias charlas, de hecho os dejaremos también los enlaces sobre las charlas que ha realizado, eh, sobre qué es lo que están buscando con esta convocatoria. Quieren, quieren eh, eh, lo primero, eh, proyectos que tengan mucho impacto. Y para eso piden que las entidades conozcáis bien las distintas prioridades, la distinta legislación, planes, etcétera, etcétera, de los que deriva cada una de las prioridades por las cuales la han seleccionado y que también utilicéis ya las buenas prácticas existentes, es decir, que, que aprovechéis lo que ya se ha trabajado en el pasado y que, eh, por ejemplo, que en, en otros contextos, en otros países, y que lo, lo incorporéis a vuestras propuestas. Que sean proyectos pragmáticos, o sea, no tanto guías y manuales, sino aplicación de esas guías, aplicación de esos manuales, capacitación. Formación, eh, que se pongan en marcha acciones ¿vale? que vayan a tener más impacto luego eh, en la sociedad ¿no? y, en, y en todo lo que tiene que ver con, con la defensa de nuestros derechos fundamentales. También se esperan consorcios medianos, no quieren grandes consorcios con muchísimos países porque, entre otras cosas, se pierde mucho dinero, por así decirlo, en gestión, en coordinación y el impacto a veces pues, no se ve reflejado. Entonces, lo, lo mejor es que sea en consorcios medianos y en los que, como decía al principio, se. Eh, se colabore con actores clave que preferiblemente estén directamente como socios, cuando no se pueda tener como socios que al menos se cuente con cartas de apoyo de, esta, de estos actores clave, pero, pero la comisión prefiere que estén directamente involucrados porque va a ser la manera de demostrar que realmente están comprometidos con, con los proyectos ¿vale? con las acciones que se vean al cabo y ahora simplemente las estadísticas de la convocatoria que no era la misma pero bueno, era parecida a la, la del año pasado, eh, simplemente se concedieron siete proyectos de los 70 solicitudes que se presentaron, lo que supone un 14% de ratio de éxito y en total se han financiado casi dos millones de euros para los proyectos que se han concedido. Eh, aquí os he dejado un ejemplo de un proyecto, como decía, un poco distinto, pero bueno, siempre en torno a la, la Carta de Derechos uh, Fundamentales, en, en Hungría. Eh, como veis se trata de Realizar actividades de capacitación, de formación de abogados, eh, de capacitación de, de personas que trabajan en, en organizaciones de la sociedad civil. También desarrollo un currículo para las facultades de Derecho, o sea que tenemos la parte de educación, la parte jurídica, la parte de la sociedad civil y campaña de constitución para todo el público. Esto es un buen ejemplo que, que la Comisión compartió en su presentación, por, por lo tanto lo ponemos también aquí para que veáis que el proyecto debe contener distintas patas siempre. Es respondiendo obviamente a una necesidad, es una lógica interna del proyecto, ¿no? pero para intentar abarcar cuanto más eh, posible a, a las distintas partes ¿no? que están afectadas o involucradas en todo lo que tiene que ver con, con los derechos y fundamentales. Eh, aquí otro proyecto, no la convocatoria, igual, pero que tiene que ver con lucha contra los discursos de odio, que está eh, coordinado por OverAxe, en la Secretaría de Estado de Migraciones, y que lo que busca es eh, identificar y monitorear en general el discurso de odio online y crear una serie de de herramientas para eh, contrarrestarlos. Viene de un proyecto anterior que estaba financiado por el programa Red, el Alreco, y os hemos dejado los enlaces también para que lo podáis ver. Eh, si trabajáis en este campo probablemente ya, ya lo conozcáis, pero bueno, que sepáis que está, está en marcha. Y ahora sí voy a dejar de compartir pantalla para que Augusto pueda pasar a, a, a hablar de la siguiente convocatoria, y pues muchas gracias Ángela, ya habéis visto que esta convocatoria tiene, que tiene su, su complejidad. Es verdad que, que bueno, es una, es una eh, digamos, convocatoria que tiene, tiene un recorrido, pero que en este nuevo periodo eh, tiene una, digamos, un tratamiento específico. Eh, los dos casos, efectivamente, que has puesto son de convocatorias anteriores. Y luego recuerdo que el año pasado también hubo una convocatoria para sí, para los, fundamentalmente para los. Eh, bufetes de abogados para el uso de la carta como argumento en las defensas de, de sus, entiendo que, que de sus clientes. O sea que veo que están en fase de amplificación de lo que fue el año pasado y ya veo que, que ahí tiene un montón, de, un montón de, de, de líneas. O sea que habrá que entrar en ellas con detenimiento. Pasamos ahora efectivamente a la línea a la línea 2, ¿vale? que es la de promover la igualdad y luchar contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. Este es el, el programa Equal, su nombre es bastante, bastante obvio, ¿eh? porque está promoviendo este, este, este concepto, y tiene un presupuesto de, de 20 millones, y efectivamente ¿eh? en la fecha de entrega es el 20 de junio de este año. Por eso nos ha parecido oportuno el convocar ahora... Esta, esta sesión informativa porque hay tiempo, es decir, que es el momento de empezar un poco a calentar motores, a contactar con nosotros en el caso de que lo estimeis oportuno, eh, buscar socios que no es totalmente obligatorio, pero que es, como veremos, pero que es más que recomendable y sobre todo inspiraros un poco en el, caso, en el caso práctico porque puede ser de extraordinaria utilidad porque efectivamente es un caso de esta, de esta convocatoria. Como en el caso anterior de la, carta, de la carta, hay un montón, digamos, de documentos que son inspiradores, ¿no? Es decir, que toda esta, eh, digamos, esta convocatoria está inspirada en una serie de, de, de reports, de, de informes que son más que necesarios que os, que, que, que, que os empapéis de ellos. Entre ellos, la carta de derechos, que es la que acabamos de ver, eh, la estrategia, lógicamente, para el refuerzo de la propia de la propia carta, los informes anuales, la estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de las víctimas, que esto entiendo que está basado posiblemente en muchos de los proyectos que han sido seleccionados. Tenemos un poco la teoría de que a la, finalmente la comisión eh, lo que hace es una inversión a través de la financiación de proyectos. En el caso concreto, cuando nos hablen no es, eh, del, del, del, del proyecto que, que, que es el caso práctico, el de Roma Connect, pues seguramente han sacado un montón de conclusiones, tendrán posiblemente, aunque están en plena fase de inicio, eh, están su, en su, en su kick-off meeting, pero seguramente al final tengan un documento, tengan una web, tengan una serie de resultados, incluso pongan en marcha una serie de herramientas o unos, unos eh, toolkits que sean más que útiles para la relación de próximas convocatorias. Entonces, todas estas estrategias del 2025 posiblemente también estén inspiradas en proyectos que han sido solicitados la estrategia para la igualdad de las personas LGTBIQ, que también es un, es un sector que, que tiene cabida en esta convocatoria, el marco estratégico para la igualdad y la inclusión y la participación de personas gitanas, ahí sí que entramos de lleno en el caso práctico en el práctico de hoy, el plan de la acción contra, de la OE contra el, contra, el, el, el, el, contra el racismo, también del 2025, y la estrategia de la lucha contra el antisemitismo, es decir, que cubren todos los sectores... Eh, la población romá, el antisemitismo, el antirracismo, las, eh, la, las personas LGTBQ, es decir, que intenta que el, el, el, el, el, la, la, la línea de, igual, de, de cobertura a todos estos, estos colectivos. ¿Cuál es? Pues ahora ya entramos mucho más en detalle. Pues efectivamente las prioridades son la lucha de la discriminación y combatir el, el, el, combatir el racismo y la xenofobia y otras formas de intolerancia, incluidas el antigitanismo, el racismo contra las personas negras, la islamofobia y el antisemitismo. Esta, eh, digamos, prioridad se va tiene destinado 11 millones y medio, si das cuenta es eh, la cantidad más relevante de toda la de toda la, la suma de todos, de la, los 20 millones. La número dos, que es la promoción de la diversidad e inclusión en el trabajo, que esto tiene a, a un apoyo específico a las cartas de diversidad, sean nuevas, porque pueden, eh, digamos, eh, eh, redactarse y publicarse nuevas cartas o las ya existentes. En este caso, la dotación es de un millón y medio. Ahora entramos la discriminación, como acaba de mencionar, de las personas LGTBIQ ⁇ y eh, a través de la implementación de una estrategia de igualdad que tiene tres millones y luego una última que es una convocatoria restringida es decir que esta va exclusivamente a entidades públicas lógicamente ministerios consejerías nosotros hemos hecho ahí una labor de contacto con todos este tipo de entidades porque el objetivo es que estas, estos organismos públicos eh, mejoren digamos sus respuestas en el, todo lo que tiene que ver con estos temas de la discriminación, el racismo, la xenofobia, es decir, que va dirigida a esas entidades que tienen que demostrar que a través de sus políticas, de sus policies, intentan evitar, digamos, o poner en marcha herramientas que, que combatan todo este tipo de... El coordinador tiene que ser una, una autoridad pública y esto tiene, perdón, un, un presupuesto de, de, de cuatro días. De cuatro las eh, características, cómo son los tipos de actividades pues básicamente es un poco la que es en la mayoría de las eh, digamos convocatorias es decir que cuáles son eh, las actividades que se van a financiar pues las, las formativas, para, para profesionales, siempre, normalmente, en el caso concreto de, de igual teniendo en cuenta el testimonio de las personas que han sufrido este tipo de, de discriminación. Es decir, que se van a diseñar un tipo de herramientas contando con testimonios o contando con la experiencia de todos estos colectivos el aprendizaje mutuo y el intercambio de las, de las buenas prácticas, efectivamente, pues si hay más de un socio como este tipo de políticas en un país, en otro, o incluso lo, en el ámbito nacional de una comunidad autónoma a otra, la sensibilización y la difusión en las campañas, eh, incluidas campañas en medios y en prensa. El fomento, ya sabéis que el tema de la digitalización está absolutamente, es también ha venido siendo transversal en todas las políticas europeas, con la promoción de un pensamiento crítico, la recopilización de datos, encuestas y notificación de incidentes de discriminación, esto es una buena, una, una buena munición para el diseño de posibles herramientas, el empoderamiento y el apoyo a las víctimas, teniendo en cuenta, obviamente, el género y la edad, diseño y aplicación de estrategias y planes de acción, y actividades de capacitación y formación para autoridades nacionales. Es decir, que por una parte se les eh, forma para luego que eh, puedan participar y puedan presentar eh, sus candidaturas, pues en el caso de lo que hemos visto anteriormente, pues a la, a la, a la convocatoria está jugada. Esta, esta. En el caso de la, a quién va destinado, pues a entidades públicas y privadas ¿vale? de los Estados, de los estados miembros, eh, de los Estados participantes, de estos 27 que hemos hablado anteriormente y de estos candidatos que esperemos que en un futuro inmediato hayan firmado ese acuerdo y puedan, ser partici y partici y puedan participar. Organizaciones, como he dicho, sin ánimo de lucro, organizaciones con ánimo de lucro solo si hay entidades públicas y organizaciones sin ánimo de lucro liderando el proyecto. Es decir, que esto que hemos visto, que abrían un poco la posibilidad de que entren entidades con ánimo de lucro siempre de la mano de una entidad, lógicamente, que no que no lo tenga y siempre en apuesta, vamos, pues, poniendo este, su, su contribución al servicio de un proyecto sin ánimo de lucro y lógicamente las organizaciones internacionales. Eh, tienen que ser al menos dos, dos socios, esto para nosotros fue una, una novedad, cuando empezamos a, a trabajar y a gestionar el programa hacer es verdad que tuvimos que hacer un pequeño clic porque siempre veníamos diciendo, y lo insistíamos mucho, que los programas europeos tienen que tener un carácter transnacional, que tienen que contar con la cooperación y con la eh, colaboración de socios, los países participantes Bueno, pues ahora no. ¿eh? Es verdad que es más que deseable que los consorcios sean transnacionales, pero desde luego la convocatoria dice que puede ser nacionales o transnacionales. En el caso de que sean nacionales, el proyecto tiene que tener una dimensión transnacional, no obligatoriamente a través de esos socios porque permite que no los haya, pero sí que, eh, que su, el resultado de su proyecto, es decir, las conclusiones sean aplicables a otros países, es decir, que salgan un poco de su ámbito regional o nacional. Pero vamos, la, los socios pueden ser eh, nacionales o transnacionales. El proyecto tiene que durar entre un año y dos años y el presupuesto mínimo últimamente ya no establecen más que mínimos, no establecen lo que llaman ceiling o, o techos. ¿eh? Eh, anteriormente, en el caso de la carta, ha sido 75, aquí son 100.000 euros sin un tope lógicamente aquí se hace una llamada a la prudencia, es decir que si puedes justificar que son 200.000 pues pides 200, pero que no eh, hagáis una presupu un, no presupuestéis de una manera exagerada porque lógicamente lo van a ver y no lo van a hacer no eh, Es, un, es un, una cofinanciación del 90%, pero esto lo dejo un poco en el aire porque luego cuando Ángela explique un poco cómo abordar el formulario se va a detener eh, en concreto en este en este aspecto de los de, de los LAMS. cuáles son las recomendaciones que básicamente nos dan desde nuestros eh, digamos eh, eh, jefes por decirlo de alguna manera es decir desde la desde la comisión bueno pues vienen a decir que tiene que tener una participación efectiva de los grupos objetivos y de las comunidades. De las comunidades locales, es lo que os decía, vamos a trabajar con un colectivo, sea el, la comunidad gitana, sea el LGTBI, desde el diseño del proyecto hasta la creación de las herramientas, hasta los objetivos, tienes que contar con los, con los colectivos eh, concernidos, no lo puedes hacer, desde, desde fuera, tienes que estar en colaboración con ellos eh, si tienes un enfoque desde diferentes perspectivas es más que deseable desde diferentes Entidades que no sean exclusivamente pues, autoridades locales, que no sean ayuntamientos o que no sean universidades, eso es más que deseable lo que llamamos visiones eh, híbridas, eh, lógicamente que se alineen con las prioridades europeas, que bueno, en este caso el tema, como he dicho, de género es una de las transversales, pero el tema de la exclusión social también lo es, si se puede hacer algún tipo de referencia a lo que es el tema del pacto verde, de la lluvia esto es más que recomendable. Si sí se puede incluir eh, autoridades públicas específicamente en los proyectos que no tienen esa dimensión transnacional, porque el consorcio es específicamente nacional, y la incorporación lógicamente de multiplicadores, es decir, va a haber socios, pero luego puede haber un, en la estrategia, puedes eh, contar con entidades que se van a encargar de la promoción y de difundir y de multiplicar los resultados de los proyectos. Eh, si no hay socios en eh, lo que antes se llamaban eh, Associated Partners, es decir, que no tienen la categoría de socio puro y duro pueden presentar una carta de apoyo y esa carta de apoyo es un testimonio de que el proyecto está, digamos tiene visto bueno, pues de otras entidades que no figuran como, como en, cada, en la categoría de socios, pero que apoyan y que eventualmente pueden dar un apoyo testimonial, pero ser pues la de prestar una sala de exposiciones, nuestros no socios que la pueden prestar o la impresión de un flyer, eso lógicamente lo tenéis que definir atendiendo un poco a la naturaleza de vuestro proyecto. De vuestro Estas son las estadísticas del año pasado. Eh, si os dais cuenta, el, la parte así rosada son los proyectos seleccionados y luego, lógicamente, las proyectos sele seleccionados atendiendo a las, a, las, a las cinco prioridades. Es decir, que la prioridad de las autoridades públicas, a la que iba, como hemos dicho, a consejerías, autoridades públicas, se presentaron ocho y, y fueron seleccionadas tre tres. La prioridad del discurso de OTI Online se presentaron 44 y dieron tres. Damos cuenta que aquí el porcentaje no es muy estimulante, pero es así. En el caso de la prioridad LGTBIQ, ahí... Fue bingo, se presentaron ocho y concedieron ocho. Eh, la prioridad de la gestión de la diversidad, se presentaron 17 y dieron tres. Y la del racismo, eh, discriminación e intolerancia, se presentaron 100, 101 y dieron, y dieron 16. Entiendo, eso lo ve eh, que, el, que, que, el, que el proyecto, el caso práctico de hoy es esta, esta prioridad, pero claro, ellos son del 22, me parece, no sé si están... En esta, en esta estadística. Y luego es algo muy interesante porque efectivamente nos preguntan mucho lo de los proyectos, lo de los consorcios, son nacionales, no son nacionales. Bueno, pues aquí lo que vamos a ver es los proyectos con consorcios nacionales y con consorcios transnacionales, desde dos, que es el mínimo obligado, hasta un máximo que, que, que, que, son, que, son, que son diez. Bueno, pues si os dais cuenta. Con, eh, eh, socios, eh, eh, con dos socios, dieron tres, tres eh, proyectos con consorcios nacionales y dieron, eh, perdón, cuatro con consorcios nacionales y tres con, eh, con eh, perdón, lo siento, cuatro con, con consorcios nacionales y tres con consorcios transnacionales. Es decir, se presentaron, se presentaron siete y aquí se ve un poco el, el, el, cómo se desglosa. Y si dais cuenta, va un poco increciendo de tal manera que de los diez, eh, en, en, en partenariados de diez socios, eh, se, se presentaron diez eh, eh, y dieron eh, eh, uno, lógicamente, solo uno eh, con consorcios transnacionales que era el único que tenía 10. Es decir, que aquí veis un poco cómo se va desglosando eso, los, los, los, los el, el, el, la, la, el, tema de la transnacionalidad. Lo vemos por dos, por tres, por cuatro, por cinco, por 6 y lógicamente, insisto, va decreciendo a medida que el consorcio es más, es más amplio. Las propuestas eh, en, en, en lo que se refiere a las diferentes eh, prioridades, pues aquí lo tenéis también. Se presentaron 149, dieron 24, se presentaron 27 para el tema de la gestión de la diversidad, dieron 3, el objetivo que pues, se presentaron 29, dieron 5. En fin, es, es, es un poco eh, una, una información que os puede inspirar para ver cuál es la, la, la, la, la, el desglose que, que hay entre las diferentes. Entre las, diferentes, eh, entre las diferentes prioridades. Y luego estos son simplemente unas eh, consideraciones muy generales y que son válidas casi para todos los eh, programas europeos. ¿no? Se busca la financiación, de hecho recuerdo que teníamos una diapo eh, que ahora yo creo que ya no tenemos porque en una ocasión vimos que había un... Un libro de una exploradora que quería hacer el mismo viaje que había hecho uno de estos grandes aventureros escandinavos, no recordarán muy bien el nombre del cual, hay dos muy famosos, pero uno, uno de los dos, entonces en su, digamos, en, en, en, en las memorias que escribía, porque ella lo hizo después del, del que lógicamente para reproducir el, el, el, el, el periplo que había hecho el aventurero este, el, viaja, el viajero escandinavo, decía que ella necesitaba financiación, que es el corazón de toda aventura. Y nos sirvió para que efectivamente le tenga la financiación, que es realmente algo que, que se ve con recelo, porque lo que inspira realmente es una idea, y una idea idealista, pero lógicamente si no hay dinero no se puede hacer ningún tipo de proyecto. Entonces, para buscar esta financiación, lógicamente, pues hay todo, todo un proceso porque haces una especie de auditoría a tu entidad que vas a ver las debilidades y las fortalezas porque, lógicamente, aprendes a trabajar a nivel europeo. Este es el contraste de ver cómo se trabajan tus socios, si los hay, porque bonito que puede solo haber los nacionales, pero bueno, digamos que es una, un aprendizaje por contraste, se comparten este tipo de experiencia y, lógicamente, se consigue la, la, la viabilidad y las nuevas oportunidades. Y ahora sí que vamos... Paso al caso práctico, como he dicho desde el, desde el, desde el principio, este es, se lo agradecemos enormemente, es un, es, el título es Roma Connect, las invitadas son Paz Anderson Madariaga y María Cortés Gómez de la Asociación de mujeres Drom Cotar mestipen me han aclarado que quiere decir camino hacia la libertad y bueno pues eh, el nombre es eh, bastante eh, eh, ilustrativo de que está dirigido a la, a la comunidad a la comunidad roma y que eh, bueno pues que, que han tenido una, un, una, una experiencia positiva porque su proyecto ha sido seleccionado así que os doy la palabra agradeciéndonos desde ya vuestra participación y os vamos todo ellos. Muchísimas gracias, primero de todo, por la invitación. Para nosotras como entidad uh, siempre es un placer poder compartir esta experiencia eh, con las demás personas. Yo, como ha explicado a gusto, soy Maripaz Anderson, soy la coordinadora de la Asociación Gitana de Mujeres Tromco Mestipen y mi compañera María es subcoordinadora de la entidad. Y os vamos a explicar a grandes rasgos el, quiénes somos y por qué, desde dónde nace este, esta este proyecto y uh, un poco nuestra experiencia de en, en cuanto a proyectos europeos invitaros no yo creo que lo más importante de esto es invitaros animaros no sabemos la experiencia que tenéis pero bueno nosotros siendo una entidad pequeñita um, tenemos hemos podido conseguir mucho impacto a través de los proyectos europeos para nuestras personas para los participantes de la entidad um, en, muy en breve, la Asociación Gitana de Mujeres troncotar Tarmestipén nace en 1999 y es una entidad gitana mujeres en que somos mujeres gitanas y no gitanas que trabajamos conjuntamente, son mujeres de distintos perfiles, muy muy diverso y que trabajamos por la, conseguir la igualdad y la no discriminación de las mujeres entre mujeres y hombres y sobre todo la inclusión de las mujeres gitanas en diferentes espacios de participación. Nos centramos principalmente en la educación, pero uh, nuestros objetivos son trabajar por la igualdad y la no discriminación, superar la triple exclusión que sufren las mujeres gitanas por ser mujeres, por ser gitanas y porque en muchos casos no se llega a esta formación académica de niveles superiores. Trabajamos y colaboramos, y en este caso las líneas de los proyectos, esto es, es primordial, poder trabajar con aquellos otros grupos que también luchan por la igualdad y fomentar el acceso igualitario de las mujeres y niñas gitanas en todos los ámbitos de participación. Por eso nos centramos, a pesar de que estamos en Barcelona y trabajamos principalmente a nivel de la comunidad um, autónoma de Cataluña, pero centramos nuestro trabajo también colaborativamente en, en proyectos transnacionales y europeos para poder generar esas redes. Uh, queremos potenciar la imagen de la mujer gitana como transmisora y dinamizadora de la identidad cultural gitana y trabajar para que estas las voces de las mujeres de base siempre hablaremos de mujeres gitanas de base que no tienen acceso a estos espacios eh, puedan participar y cómo lo hacemos pues estando en, en eh, somos parte del Intergrup del pueblo gitano al Parlamento de Cataluña somos parte del Consejo Asesor del Plan Integral del Pueblo Gitano uh, de Cataluña Estamos en el Consejo Municipal de Pueblo Gitano de Barcelona, en la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género. Estamos en la Mesa por la Diversidad Audiovisual de Cataluña y estamos federadas a nivel de entidades de mujeres gitanas a la Fundación Camira y por la Línea de la Educación de Personas Adultas en FACEPA. Además, somos participantes de la Plataforma de la, eh, plataforma de la Sociedad Civil contra el Tráfico de Personas. ¿De dónde partimos? Ahora nos iremos ya a esta convocatoria, a la posibilidad de presentar este proyecto, pero partimos de la base de que el antigitanismo y los estereotipos culturales y prejuicios son estructurales. La comunidad gitana sufre un antigitanismo que es profundo y que está en todas las esferas de la sociedad um, y tenemos que verlo para poder combatirlo. Podemos decir que, que no, porque está ahí. La mujer gitana sufre esta triple eh, exclusión que os explicaba, y además la situación de desigualdad, ¿vale? que esto genera estas situaciones de uh, racismo y de, ¿no? de prejuicios contra la comunidad gitana. A nivel nacional, pues tendríamos que explicaros muchísimo más todo lo que hacemos en nuestra entidad en el día a día, uh, pero a nivel de proyectos europeos nos hemos centrado siempre en las líneas que, tra que trabajan, uh, tenemos mucha experiencia, les comentaba que tenemos... Desde que estábamos en los proyectos Groundbeat, ¿no? Que son hace muchísimo tiempo. Erasmus a uh, K2, K1, y sobre todo ahora tenemos, somos, estamos coordinando el proyecto R Transform, perdona. Um, el Air Transform, que es un proyecto una uh, de la línea K3 de la AFA, que es un, es un partenariado, hablaban de los, de los recién comentado comentaba Augusto, los diferentes números de partenariados y este es un proyecto que tiene nueve partners porque hemos hecho una asociación de cinco entidades políticas con, cinco entidad, con cuatro entidades de base para poder generar este impacto político a través de transferir las, turbadas, las, las jornadas de estudiantes gitanas a que se generan en Canadá. El proyecto que os vamos a presentar ahora es el Roma Connect Project, que es la convocatoria CERD de 2022 ECO, es la eh, Fighting Against Intolerance, Racism, Xenophobia, Discrimination, Hate Speech, and Hate Crimes. A nuestro proyecto es Connecting Grassroots Roma Women throughout the Europe to Raise Awareness Against anti and Boost Their Leadership Capacity. ¿Y qué es esta red? Somos cuatro entidades. Eh, socias, nosotras como coordinadoras y una entidad AID que es de Grecia, AMRITA que es Hungría y el Instituto Intercultural de Timisoara de Rumanía. Y en esta red de estos cuatro países eh, queremos, vamos a trabajar con mujeres gitanas de base, que decimos son aquellas mujeres gitanas que no han tenido acceso educación superior porque hay mujeres gitanas profesionales y en puestos no muy importantes que también uh, pueden ser parte del panel asesor por ejemplo o de la parte de ayudarnos no con la calidad pero sí que lo, nuestro grupo objetivo son mujeres gitanas de base para poder hacer esta red de visibilizar sus um, necesidades, su mirada de cómo viven este antigitanismo y cómo podemos romper esos estereotipos con la comunidad um, no gitana para generar confianza y por lo tanto romper con este antigitanismo que está estructurado. Eh, el, el total del presupuesto del proyecto son 186.442,96 euros repartido entre los cuatro partners y es un proyecto que eh, durará 24 meses, estamos en el mes 3. Estamos recién comenzando. Um, para nosotros es muy visual este uh, common sense of the project, cuál es la relación del proyecto y cuando estéis pensando y en la redacción, antes de empezar a redactar, para nosotros es importante poder establecer cuál es la relación entre las distintas partes del proyecto, cuáles son los objetivos y cómo cada uno de los work packages o, o de los grupos de trabajo los paquetes de trabajo se van a relacionar para poder lograr ese objetivo. En nuestro caso, el, el objetivo principal es luchar contra el antigitanismo. Para ello, uh, tenemos por una parte, eh, vamos a hacer formación con las mujeres gitanas que tengan que ver con las leyes locales que existen, los programas locales que hay contra el antigitanismo en cada uno de sus países, para luego ponerlos en común a un nivel europeo. Al mismo tiempo, generaremos uh, formaciones en leyes europeas, en narrativas públicas, como desde nuestra propia experiencia podemos um, transformar la realidad en las campañas um, publicitarias, por ejemplo. Vamos a trabajar en el impacto social, cuáles son los criterios de impacto social que vamos a tener en nuestro proyecto y que ellas los puedan implementar en su día a día para poder luchar a nivel local contra anti antigitanismo. Todo este trabajo de formación que se va a hacer se va a visibilizar a, a la comunidad en general a través de vídeos y contenidos, una campaña eh, publicitaria, una campaña pública para, hacer, um, para poder visibilizar estas otras mujeres que tienen unas trayectorias de éxito en su día a día y que no son reconocidas en la comunidad para poder luchar contra estos estereotipos. Por lo tanto, tanto la campaña como la formación, lo que hacen es poner a estas mujeres de distintos um, países en común, tener espacios y temas en común para de, eh, debatir en el World Package 3, que es una red de mujeres. Queremos, una de las cosas que nos dicen nuestras participantes es que a pesar de que tenemos estos proyectos europeos, a, falta esa, esa sensación de sentirse parte, de conocerse, ponerse cara eh, unas autas y por esto surge la, la idea de esta red. El World package 1 es management, es todo lo que tenemos que organizar para que funcione el proyecto. Es una parte que, um, que nuestra filosofía es decir, bueno, sí, a veces puede ser complicado y hay que llevarla con mucho cuidado, pero es lo que nos permite finalmente asegurar que la calidad de lo que vamos a hacer pues sea, sea buena. Si descuidamos la, la gestión de los proyectos, ah, porque pues la parte más interesante ¿no? son las actividades y el trabajo con las participantes, pero no se puede descuidar también el cómo presentamos aquellos resultados que tenemos ah, y cómo también podemos ah, gestionar un proyecto de una forma, al final son fondos públicos y por lo tanto tenemos que ser responsables de ese dinero que es de todas las personas, pues sea utilizado de una manera eficiente, de una manera ética, y que nos ayude a cumplir los objetivos. El proceso de redacción. Um, nuestro equipo eh, del día a día es un equipo relativamente pequeño, somos cinco personas, y por lo pero nuestro fuerte está en trabajar de la mano con las mujeres participantes y también con nuestras colaboradoras. El proceso de redacción viene de poder recolectar estas necesidades en el día a día. ¿Cuáles son? Los objetivos que tienen estas participantes, cuál es la problemática que queremos tratar y a partir de aquí mirar las convocatorias que nos permiten ¿no? lograr esos objetivos y que tienen en común lo que nosotras um, queremos ver. Creemos que este es un punto de partida muy importante para las convocatorias que queráis presentar porque le dará sentido a lo demás y generará que tenga un sentido para la entidad, no sea algo eh, como impuesto desde fuera. En el proceso de, de recolección de estas ideas, luego vamos a, a las convocatorias y por lo tanto ver cómo esa convocatoria se ajusta a lo que nosotras queremos lograr. Y esto se hace de la mano de las personas participantes, las personas del equipo técnico y nuestras voluntarias, que al ser muy diversas, pues nos pueden dar distintos puntos de vista. Luego creamos este dibujo que os acabo de mostrar, el common sense, cuál es la relación a um, que, que entre un work package y otro, porque al redactar, sí, sí, nos puede pasar, ¿no? Vamos a redactar un work package y luego um, ¿cómo se, cómo quedaría, quedan a veces muy separados. No se entiende, um, para la persona que evalúa, no necesariamente queda clara esta relación y a nosotras nos ayuda mucho pues, tener esta, esta, esta visual. Um, luego hacemos el contacto con partners, esto es muy importante si estáis pensando en presentar convocatorias con partenariado, tener un espacio de hablar de cuáles son las expectativas, cuáles son las responsabilidades, cuál es el compromiso, porque es una relación, si el proyecto se aprueba, es una relación de dos años como mínimo, que puede ser muy fructífica, que puede ser uh, muy interesante y que tenemos que evitar que se transforme ¿no? en algo... Um, pues que impida que el proceso de nuestro proyecto sea positivo tenemos que asegurar que las personas entienden la dimensión europea del proyecto y que tienen el mismo objetivo no puede ser solo para financiar una actividad y luego pues ya vemos no ah, porque esto genera pues que, que el proyecto luego ah, no sea tan eh, pues muy, como queremos no que vaya muy bien luego nosotros lo que hacemos es redactar la versión larga es decir, donde explicamos cada una de las partes, entendemos muy bien cada una de las actividades porque luego cuando tenemos que hacer la versión corta, que es la que va al formulario, que es muy cortito, a nosotras por lo menos siempre nos hace falta espacio, pero ya nos quedamos, nos sirve tener la versión larga por dos razones. Una, nos ayuda a pensar muy bien esta relación entre WordPackage. Por otra parte, cuando el proyecto es aprobado, tenemos muy claro qué era lo que queríamos implementar, porque en la versión corta a veces hay que ir haciendo pues muy, muy líneas, ¿no? Creación de, de reunión a nivel local, reuniones a nivel de europeo. Vale, pero reuniones de quiénes, cuántas, cómo, todo esto que se tiene que incluir en el proyecto, a veces al acortar los caracteres, nos podemos dejar cosas de los temas de fondo, puede quedar muy práctico. Ah, entonces, um, pues hacemos este ajuste y luego, para nosotros sí que ha sido muy útil en, en la redacción del proyecto. Este es un proyecto que ha sido evaluado con 91 puntos de 100 y comentábamos que esto lo que ha, nos ha ayudado mucho es que nuestras voluntarias o otras personas del equipo, si tenéis equipos más grandes, um, puedan leer aquello que estamos redactando porque en el proceso de redacción, como es muy personal, pues a veces quien redacta lo ve muy claro, lo entiende muy bien, pero cuando lo lee otra persona, ¿no? Es que nos permite limar, o sea, ¿qué querías decir? ¿Qué falta? ¿No? Entonces, en esta revisión entre pares nos ayuda a ajustar la, la convocatoria para asegurar que cumplimos los requisitos. Proceso de redacción no lo he puesto aquí, pero el ajuste al ajuste del formulario, una cosa que, que es muy importante es asegurar que el encabezado de cada uno de los apartados, cuando lo completemos, Demos respuesta a todos. A veces hay cuatro o cinco temas en una misma pregunta y al responder una, pues nos estamos dejando a lo mejor a las siguientes. En el proceso de revisión y de reescritura nos permite eso, identificar cuáles son los puntos que nos estamos dejando a lo mejor una parte de la respuesta o que nos hemos ido por un tema y que no era realmente lo que nos estaban preguntando porque no sé si tenéis mucha experiencia en redactar proyectos pero a veces pareciera que te preguntan lo mismo muchas veces de forma diferente entonces identificar bien qué es lo que nos están preguntando para poder eh, redactarlo hola buenos días eh, bueno yo voy a ser breve y sí que voy a um, voy a explicar más eh, bueno una de las partes no que, que, que tiene la misma o o quizás hasta más, ¿no?, importancia que toda esta parte técnica eh, de redacción del proyecto de presentación, ¿no?, y que es la, la implementación. Y, bueno, eh, voy a como puntualizar algunos criterios que nosotras tenemos como entidad y que creo que son súper importantes, ¿no?, para que al final el resultado del proyecto sea el esperado, eh, bueno, y, y basarnos básicamente pues, en la participación de de, en este caso nosotras, ¿no? de las mujeres gitanas de base en todo el proceso del proyecto, ¿no? como explicaba mi compañera Maripaz desde, desde el inicio, ¿no? que de donde se recogen las necesidades que, que se quieren, ¿no? a las que se quiere dar respuesta, pues hasta el final del, del proyecto. ¿no? Es importante que estén las participantes siempre eh, en todo ese proceso, ¿no? presentes, porque eso es lo que, le, bueno, primero, primeramente porque es lo que le va a dar sentido al proyecto. ¿no? y luego lo que va a hacer que tenga un, un impacto real en en, eh, en esas participantes y en, en la sociedad en general ¿no? y, y a conseguir lo que lo que se está buscando entonces pues eso es uno de los criterios que nosotras eh, tenemos muy claros ¿no? y, y a partir del cual pues eh, implementamos todos los proyectos tanto a nivel europeo como como también nacional autonómico eh, y bueno, que es súper importante, pues, por ejemplo, nosotras siempre aseguramos ¿no? que en todas, en todas las partes del proyecto, pero pues también en las reuniones, eh, en todas las reuniones que se hagan con los partners ¿no? y, y, y internas también de la antigua, del proyecto, que puedan estar estas, esas participantes, no solo eh, ¿no? que estén ahí o que, o que contemos con ellas, sino que, que realmente estén presentes en esas reuniones, que puedan ellas mismas, eh, explicar ¿no? y decir y, y aportar su voz en estos espacios eh, y que es eh, bueno y que además ¿no? hemos podido ver como todo eso pues, en, en, en anteriores proyectos pues, ha tenido eh, estos resultados, ¿no? porque sé que muchas mujeres de las que han venido a, a reuniones en otros países, ¿no? la importancia que tiene que ellas puedan explicar de su propia voz eh, qué es lo que se encuentran ¿no? y puedan aportar eh, soluciones y, y, y, bueno, puedan aportar a, a, al proyecto, al, al funcionamiento del proyecto, y luego cómo también recogen ellas la información ¿no? que se comparte en esas reuniones y la pueden mm, compartir eh, con las demás participantes, ¿no? tanto del proyecto como, como de la entidad o, o con su propia familia, entorno, etc. Bueno, también una parte muy importante, ¿no? Cuidar a esas participantes para nosotras también es un punto, o sea, no solo es que estén ahí porque tienen que estar y porque no, y porque nos interesa como proyecto, sino realmente eh, bueno, cu cuidar, ¿no? Nosotras cuando se hacen estos viajes sobre todo a otros países, ¿no? pues estar muy atentas de, de, bueno, de que están bien y de que ¿no? de cuidar de, de, de ellas y de, de que estén cómodas y que bueno, y que estén en un espacio seguro y, y de confianza. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí. Esto es lo, lo que explica María, lo veréis en, los, en dos puntos importantes de cada convocatoria. El impacto social, personal y político que deben tener los proyectos, que ya sabemos que ¿no? la Comisión Europea hace años está intensificando el impacto que deben tener los proyectos, ya no. Es válido solamente hacer un proyecto de escritorio, sino que tiene que influenciar y transformar la vida de las personas en las distintas áreas en que las convocatorias tienen alcance. Y esto es algo que nosotros desde la entidad desde el principio hemos hecho, lo mismo que el concepto de co-creación. Creamos el, el conocimiento, el impacto que va a tener el proyecto. En este caso, las campañas van de la mano de las personas participantes y las mejores evidencias que nos ofrece la, la comunidad científica internacional, es decir, vamos a aplicar aquello que sabemos que funciona. Es una responsabilidad que tenemos que tener las entidades que utilizamos estos fondos públicos con la sociedad de poder eh, no utilizar a las personas, sino que congerear conjuntamente y lograr este impacto que deseamos. Nosotros creemos que la posibilidad de tener esta financiación europea abre puertas a las entidades en cuanto a financiación, abre puertas a las participantes para ser parte y sentirse parte de esta comunidad europea global, no solamente de sus comunidades, y también es una posibilidad de transformar la realidad que en nuestro caso um, pues es una realidad que es compleja y que en las, estas ah, convocatorias y este, este proyecto nos permiten visibilizarlas y trabajarlas. Os invitamos a, a que os animéis a participar, son unas convocatorias que tendrán mucho impacto en las entidades, en las entidades socias y también en las personas con las que trabajáis en vuestros entornos. Muchas gracias eh, Paz y, y, y María. Eh, rescatamos de lo que decís, fundamental, cómo hay que trabajar con las personas que están implicadas, eso es Crucial lo que ha dicho María de cuinarles y, y contar lógicamente con, con ellos para todo lo que es la puesta en marcha, pero la redacción, mejor dicho, luego la puesta en marcha es a esa posteriori y luego esa dimensión que también habéis mencionado transnacional. Eh, las preguntas lo veremos quizá al final en la parte, en la parte de... Eh, bueno pues eso, de, de debate o de preguntas y ahora ya pasamos a la eh, bueno a, a, a los aspectos prácticos que vosotras conoceréis muy bien porque los habéis vergado con ellos pero que los demás pues seguramente estén menos familiarizados así que Ángela gracias y gracias también a Maripatio María súper interesante como habéis explicado todo el tema de, de trabajar con la comunidad, la verdad me ha parecido que es precisamente lo que busca la, la comisión. Y bueno, y a la hora de diseñar vuestro proyecto, vais a tener que no solo cumplimentar ese formulario que también ha explicado María, ¿no? Como Maripaz, ¿cómo pasar de, de esa gran idea al esquema? Ese esquema al que se refería o ese formulario es, el, es la parte B, que podéis ver aquí en el apartado de, de anexos. Eh, pero antes que nada, vais a tener que entrar al portal, que ahora explicaré cómo, y también rellenar la parte A, que es la parte administrativa con los datos de, de la entidad coordinadora y de los socios si los hubiera. Y la parte C que es una parte en la que se os pide una serie de datos adicionales sobre las actividades y donde vais luego posteriormente a tener que recoger eh, datos e indicadores desagregados por sexo. Además del formulario de esta parte B, que por cierto tiene un máximo según la convocatoria, o sea, aquí os voy a ir contando cosas comunes a las dos convocatorias que hemos presentado esta mañana y cosas separadas, ¿vale? Que no coinciden. En este caso, el formulario para la, la convocatoria de la Carta de Derechos Fundamentales puede ser hasta de 70 páginas, mientras que para la de igual hasta 45. El presupuesto, como los sistemas son distintos, pues el de la carta de derechos fundamentales vais a tener que rellenar el presupuesto en la propia memoria, en la parte B, ahora explicaré cómo, mientras que para Equal hay un Excel aparte, que os podéis bajar también desde el portal y vais a tener que eh, redactar ahí los, los costes que luego se, eh, bueno, se, serán financiados a eh, tanto alzado. El currículum del equipo central, vale, del, tanto del coordinador como de los socios, si los hubiera, que tenéis también que anexar a la propuesta. Esto viene al caso de unas preguntas que habéis hecho sobre si una entidad que no tiene experiencia directamente en trabajo con derechos humanos o derechos fundamentales pero trabaja en otras áreas puede participar. A ver, esto se va a medir con la capacidad operativa, o sea, la, la comisión va a ver si tenéis capacidad de trabajar y de proponer eh, eh, bueno, o de llevar a cabo las actividades que habéis propuesto es eh, verdad que a veces trabajéis en juventud o trabajéis en cultura pero eh, en cultura relacionada con el antirracismo o en juventud relacionada con, con la participación la aprobación de la igualdad de género qué sé yo y, y todo eso son derechos fundamentales así que al final eh, daos cuenta de intentar trasladar y contar de manera digamos bonita no qué es lo que habéis hecho para, para demostrar que tenéis esa, esa capacidad capacidad de llevar a cabo el, el proyecto, ¿de acuerdo? Luego eh, se os pide un informe de actividades del último año, de acuerdo, una redacción así más a nivel narrativo y un listado de proyectos, eso solo el coordinador, el listado de proyectos de los últimos cuatro años pueden ser proyectos europeos, nacionales, regionales, lo que sea, eh, lo que sí es que este listado hay un, en la parte B, la última página, es, hay una tabla, esa tabla la cogéis, la, la pegáis en, en otro documento, la rellenáis y la, también la subís al portal como PDF, y Muy importante, no, hemos tenido, no tenemos tiempo de explicar en detalle, pero os vamos a dejar enlaces sobre este tema. La política de la protección de la infancia, ¿esto es obligatorio para todas las entidades privadas tenerlo? si vais a trabajar directamente con menores obligatorio, ¿de acuerdo? y es una entidad es una política que no tenéis que hacer para este proyecto, es una política de la entidad en nuestra web tenemos un apartado con recursos para hacerla si no la habéis desarrollado todavía y debéis pues adjuntarla en el caso de que, de que seáis una entidad privada, si es una entidad pública deberéis simplemente firmar una declaración de honor y por último cartas de apoyo, lo que hemos comentado, si no hay socios en el proyecto que son actores clave pero sí que contáis con su apoyo pues una carta específica para este proyecto que demuestre que contáis con ellos. Ahora, el portal del participante, yo creo que ya muchos de vosotros que estáis aquí hoy lo conocéis, pero bueno, es el portal único para muchísimos proyectos y programas europeos, ahí en medio tenéis el CER, pincháis allí y ten, tenéis toda la información sobre las líneas de, de financiación, convocatorias etcétera, también podéis poner el acrónimo aquí vuestro el ejemplo de Dafne, pero podría ser cualquier acrónimo y os sale directamente a la convocatoria y aquí veis un ejemplo de si directamente vais a la parte de Search Funding Entendence, arriba en el menú eh, os van a aparecer para el CERB todo esto, las, las 11 convocatorias que hay en realidad 11 es un poco engañosa porque como he explicado la, de la Carta de Derechos Fundamentales es una convocatoria dividida en cinco prioridades, vale por eso llegamos a ese número que es 11, pero bueno aquí veis la información básica que os viene de cada convocatoria y si pincháis en la que os interesa por ejemplo, en la de la carta de derechos fundamentales, la de, de combatir el odio eh, online los y los eh, delitos de odio, pues vais a ver esa información: el cuándo acaba, el presupuesto. Vamos bajando en la página y podemos descargar la guía, que eh, comento ya lo he puesto en el chat, pero la guía es común a las cinco prioridades de la de la carta, ¿de acuerdo? Y veis también la, las búsquedas de socios activas que hay. Esto lo habéis preguntado antes también. Esta es una manera de encontrar socios, ¿vale? Veis las que las búsquedas que hay de activas, podéis publicar también vuestro perfil y encontrar socios específicamente para esta convocatoria. Luego os hablaré también de otra manera que tenemos los puntos nacionales de contacto de CER para que también podéis buscar socios. Pero bueno, esta es digamos la parte principal. Seguimos bajando en la misma página y vemos esto, el Start Submission, o sea, el iniciar el envío de la, de la propuesta. Y eh, tenemos que pinchar en ese puntito azul, pinchamos, start submission, y entramos. Entramos al, al portal, tenemos que tener un, un número PIC, ¿vale? Que es un identificador único. Y este número PIC, si vuestra identidad todavía no cuenta con él, os hemos dejado también ahí un enlace que os explicamos paso por paso cómo obtenerlo. Es bastante sencillo. Una vez que hayáis entrado, que seleccionáis vuestro número PIC y el de vuestro socio se lo subiera, y ponéis unos datos básicos de la, de la propuesta que luego podéis cambiar, ¿vale? Pero es la acrón y un resumen, le da esa save and go to next step, es decir, guardar e ir al siguiente paso y ya encontramos lo que es el, el portal ya de nuestra propuesta, ¿vale? Aquí vamos a ver, editar la parte administrativa que hacía al principio la parte C con datos indicadores, anexar todos los documentos obligatorios, que no se os olvide ninguno y también a la izquierda bajar los documentos, tanto el formulario en la parte B como si lo hubiera en el caso de Equal el Excel para eh, formular el presupuesto. Una vez que hayáis completado todo, le da a validar, que es el botón azul abajo a la derecha, si hay algún error os va a salir y si no hay ningún error vais a poder enviar, que es el botón amarillo Submit. Esto lo podéis cambiar toda la PC que queráis hasta el día de la fecha a las 5 de la tarde, que es cuando de la fecha límite, que es cuando cierra siempre, pero siempre decimos subir todo, intentar enviarlo al menos un par de días antes porque el sistema podría llegar a colapsarse o porque tenéis algún problema. Si ya subís una versión podéis modificarla, ¿vale? El sistema guarda la última versión que hayáis subido, pero no trasteis mucho el último día que, que luego puede haber problemas. Y bueno, esta es la parte A, simplemente quería una visión muy rápida de, de que cuando entráis tenéis la información general, los participantes, los socios y el presupuesto. Y ahora os diré el presupuesto, cómo cambia de la de la carta y de la de Equal, eh, vais a ver que, que aparece de manera distinta. La parte B. En la parte narrativa, aquí muy importante que os sepáis de memoria cuáles son los criterios de adjudicación. No hemos tenido tiempo hoy de contaros, pero son criterios de relevancia, de calidad y de impacto, que como veis se corresponden con tres de los apartados de la, del formulario relevancia respecto a los objetivos del proyecto a las prioridades políticas generales en la materia, calidad, pues todo lo que es el diseño del proyecto, los paquetes de trabajo en las personas que trabajan e impacto, impacto no solo en, en el corto plazo, sino en el largo plazo, comunicación, diseño de, de todas lo que es eh, la, las campañas, lo que se vaya a hacer y sostenibilidad de los resultados, ¿vale? O sea, cómo esos resultados se van a utilizar más allá. Esto es muy importante que lo describáis, aunque luego el personal evaluador va a tener acceso a todo y va a evaluar Evaluar, eh, pausa estos criterios de adjudicación en usando toda la memoria de, de vuestro proyecto luego el, los paquetes de trabajo es la parte esencial donde vais a contar la, las actividades que vais a realizar eh, los hitos que puede haber un par de hitos por paquete de trabajo y los resultados o entregables vale en inglés deliverable que pueden ser, que deben ser eh, entregables eh, que se pueden adjuntar al portal, es decir, un entregable puede ser un documento, un informe, el enlace a un vídeo, ¿vale? O sea, son cosas, eh, no, no son resultados a nivel de mejorar la capacidad del personal, no, sino resultados tangibles que podéis subir al portal para demostrar que, que habéis realizado este trabajo. Y en el caso de la convocatoria igual, como les contaré, estos son de vital importancia porque es la manera que la comisión va a poder monitorear que habéis cumplido con los objetivos y así pagaros el. Eh, presupuesto. O sea, bueno, pagar lo que, lo que hubiese presupuestado el 90%. Ahora os cuento más, más eso. Vale, fundamental aquí, os quiero que queden las diferencias entre el presupuesto. Carta de derecho fundamental, presupuesto a costes reales, vamos a detallar un presupuesto en una tabla, eh, por paquete de trabajo y, y por socio, cuánto vamos a gastar para cada categoría, vamos a utilizar algunos costes unitarios que os he dejado al principio del enlace de para viajes, para eh, coste de personal voluntario, no hay un Excel, ¿de acuerdo? Se, se cumplimenta todo en la parte B y luego el resultado lo ponéis detallado campo por campo en la parte A, ¿de acuerdo? Al final del proyecto vais a justificar los gastos y si todo eh, pues va bien, pues la comisión os va a pagar el 90% de lo que hayáis gastado al final. Si habéis gastado menos, os va a pagar el 90% de eso que hayáis gastado. Si habéis gastado más, os va a pagar el 90% de lo que hubieseis presupuestado. Nunca ¿no? os van a dar más de lo que habréis previsto. ¿de acuerdo? El otro, la convocatoria igual. Esto es un nuevo sistema. Se llama el eh, sistema tanto alzado y quienes estáis familiarizados con otros programas, quizá los conozcáis. Aquí se trata de presupuestar según las prácticas de la organización y usando algunas categorías de, de costes unitarios, pero eh, luego, una vez que el pro, eh, proyecto se aprueba se cierra por así decirlo, los paquetes claro. de trabajo cada paquete de trabajo tiene un coste y, es, y se va a financiar el 90% del coste del paquete de trabajo si se ha completado, por eso decía lo de los entregables, la importancia porque solo se considera completo un paquete de trabajo cuando se han entregado todos los entregables ¿de acuerdo? entonces, carta de derechos fundamentales presupuesto en la parte B donde detalláis así aquí tenéis también la parte de las personas que se dice, no por participante por paquete de trabajo y la parte de subcontratación que tendréis que detallar y explicar si vais más allá del 30% aquí, luego trasladáis toda la parte A, como veis pues son las categorías de costes detallados y cuánto de subvención solicitáis en cambio, para la de la eh, convocatoria, igual tenemos, lo que os explico, el sistema de paquetes de trabajo completo o incompleto, si no se comple completa un paquete de trabajo no se os paga com completo, vale es decir se va luego a, a bajar eh, la financiación de ese paquete de trabajo es decir, un pago parcial o incluso no llegar a pagar, no hay justificación de gastos, es decir, vosotros habéis previsto unos gastos que tienen que ser lógicos de acuerdo con lo que es la lo habitual para un tipo de proyecto así, pero luego no vais a tener que entregar ni memoria de gastos ni salarios, ni cuánto me gastan un billete de avión, nada, hacer Tenéis que entregar la documentación de cada paquete de trabajo y demostrar que habéis realizado las actividades y logrado el impacto esperado. Este sistema de tanto alzado por paquete de trabajo se usa en otros programas y se va a estar a, sabemos que se va a ampliar a, al CERB, así que el año que viene, probablemente, si os contamos la de la carta, seguro que se une también a este, a este sistema, ¿vale? O sea que lo que se quiere al final es simplificar y que no tengáis que justificar eh, o perder, digamos, tanto tiempo en realizar informes financieros que al final suponen un coste para vosotros y para la comisión. Hay en Excel, como decía, una plantilla, que os dejamos toda la, la información importantísima, la, la plantilla tiene en la primera una pestaña con toda la información, leeros bien todas las instrucciones antes de comenzar a, a redactar nada, ¿de acuerdo? Tenemos también un enlace, una presentación detallada sobre este tipo de financiación que yo no tengo tiempo... Mmm, para contaros en detalle, pero la comisión lo explicó súper bien y os he dejado ahí, ahí el enlace, ¿de acuerdo? a todo a cómo realizar este tipo de, de, de completar el Excel. Como veis, pues son categorías de costes normales costes de personal, viajes, subcontratación etcétera, por paquete de trabajo y por socio y lo que sí explicaros esta particularidad es que no podéis añadir filas ni podéis añadir columnas y por lo tanto por ejemplo para la misma categoría de personal de, de un gestor vais a utilizar, uh, si hay más de una persona vais a tener que utilizar la media de su salario, os pongo aquí el, el ejemplo de cuánto, cuán, cómo calcular la, la unidad por un lado y cómo calcular ese coste, esa media de coste si tenéis más de una persona por categoría salarial. Eh, cuesta un poquito al principio entrar porque vais a tener que hacer bastantes cálculos, pero bueno, una vez que ya tengáis la media de coste pues, para viaje, media de coste para personal, etcétera, la vais poniendo y calcular las unidades que tienen que corresponder pues, con la lógica de los programas de trabajo de, lo, de las personas mes que van a trabajar. Y por último, como esto es un presupuesto, lanzamos tanto alzado, no vamos a tener que detallar las categorías, vamos a detallar el, lo final, la parte final que, no, que pedimos, el, el, el presupuesto solicitado en la parte A. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo, cómo cambiaba respecto a la de la carta? Aquí no nos tiene nada, tiene una, una cantidad y nos van a dar el 90% de lo, que, de lo que solicitamos, bueno, lo que solicitamos es ya el 90% del coste total, ¿vale? Esa es la parte A. Y por último, que ya no tenemos mucho tiempo, pero simplemente os hemos dejado también una serie de recomendaciones para la integración de la perspectiva de género en vuestro proyecto, que es un requisito fundamental, Augusto también ha al principio de este tema, del, del tema de la igualdad de género, una serie de preguntas que la, que la comisión os, os pide que os hagáis cuando estáis planificando una propuesta y luego también cuando es proceso de revisión que contaba muy bien Maripaz, también os dejamos un enlace a una serie de, de, de herramientas para poder integrar mejor la, la perspectiva de género. Que están en, en nuestra web y volviendo a la pregunta sobre búsqueda de socios, además del portal del participante, tenemos por un lado una base de datos que ahora os pondré el enlace eh, para. Para búsqueda de socios que hemos creado las oficinas como la nuestra, el programa CER, que hay en, el, en muchos de los países de la Unión Europea. Y tenemos una serie de encuentros que estamos realizando para búsqueda de socios. Los próximos 21 y 27 de marzo. Ahí veis los horarios. Os podéis eh, apuntar siguiendo ese formulario, ¿vale? Y son precisamente para estas dos convocatorias, la de la carta y la de igual. Así que ahí eh, os quiero ver, que, que seguro que es muy interesante. Encontráis socios europeos. Y nada, y os he dejado también otra documentación sobre la convocatoria, la presentación de, la, de esta convocatoria de la carta, que, que la comisión hizo tres secciones distintas, sobre la de cual todavía no ha he hecho nada, entonces no podía podido enlazar, las páginas de resultados de, del programa CER y de programas anteriores, porque tenéis que conocer muy bien qué es lo que ya se ha financiado, o sea, eso es fundamental, y luego otros recursos, como son las políticas, la legislación europea en materia, que también tenemos en nuestra web. Eh, deciros que estamos aquí, vale. aquí está nuestra web, nuestra eh, newsletter, redes sociales, todos los días ponemos eh, cosas en nuestras redes sociales, la newsletter la sacamos una vez al mes, realizamos mucha jornada, ya creo que lo conocéis, pero bueno, animaros a que, a que estéis al tanto, a que nos preguntéis, nos llamáis, podemos asesoraros en la propuesta, podemos realizar una videollamada, nos llamáis por teléfono, vale. estamos aquí para, para ayudaros y ahora sí que yo creo que como vamos de tiempo que nos estamos pasando, Vamos a contestar a las preguntas que quedaban. Voy a poner el enlace a lo de, a lo de la semana que viene de búsqueda de socios que, que había quedado. A ver, sí, Yo os he dicho que os lo iba a copiar aquí para que, que os apuntéis. ¿vale? Entonces, como preguntas, he contestado ya a la de la, la capacidad operativa. También me preguntaba Ana Belén, la capacidad financiera. La capacidad financiera se, se va a controlar solo en el caso de proyectos, que o sea, de entidades que solicitéis más de 60.000 euros. Pero, por supuesto, si habéis participado en otros proyectos europeos, esa capacidad financiera la vais a tener. de acuerdo. Eh, luego, los links de las jornadas están en la propia presentación, que ya vamos a colgar hoy mismo en nuestra página web, en la sección de jornadas, vale, allí vamos a poner tanto nuestra presentación como la de las compañeras de Maripaz y María y eh, luego creo que en preguntas y respuestas no había ninguna pregunta más. Ahora Cayetana, dice que existe un número más de proyectos financiados por país, no. Ni hay cobertura, ni equilibrio geográfico, ni hay, son los, bueno primero no sé si lo hemos aclarado, nosotros los puntos nacionales de información los encargamos del acompañamiento y de la asesoría técnica en el caso de que lo solicitéis, que lo podéis hacer también solitos, pero bueno, digamos que es un servicio gratuito que está promovido por la, por la comisión y que es nuestro mandato hacer esto y luego pues ver, otro tipo de jornadas de capacitación, pero los proyectos los evalúan expertos independientes. Entonces, bueno, pues eso van a evaluar y van a ver cuáles son los proyectos que, atendiendo a los criterios, a todo lo que se habla hoy, son los que son más competitivos y son los mejores. Eso lo traslada la comisión. La comisión, de cuál es el presupuesto destinado a esta convocatoria, y a partir de ahí, pues si todos han pedido el máximo, que no hay máximo, por cierto, dependiendo de la cantidad, pues la nota de corte es 78%. O como en el caso de nuestras compañeras que ha sido 91. Vamos que han tenido 91 y a lo mejor la nota del corte la más baja. Pero no no hay no hay ninguna digamos ningún cupo ni por países ni por son los mejores los que se consideran los valores que son los mejores los que van a ser seleccionados. Y luego bueno pues básicamente yo creo que están todas las preguntas respondidas. Eh... Ah, hay una última. Eh, ¿De qué manera se pueden cubrir el 10%? Vale. Ah. En la convocatoria de la Carta de Derechos Fundamentales, eh, con esa costes reales, pues allí sí que os van a pedir un, un, un informe financiero, pero nunca os van a pedir cómo os, de dónde habéis sacado ese 10%, ¿vale? Eh, esto se puede hacer mmm, a través de costes de, de voluntarios, eso está, os he dejado también en, en el enlace eh, de cómo incluir los costes de voluntarios a contabilizarlo, y eso sirve, es una muy buena manera para. Eh, cofinanciar y luego también a través de personal propio porque podéis meter ahí las horas de vuestro personal de las cuales solo se va a cofinanciar un 90% pero al final se trata de cubrir el 100% de los gastos que pues es una factura o un viaje eh, un personal que, que una persona que habéis contado exclusivamente para el proyecto eso es dinero que tenéis que, que conseguir entonces ahí sería cubriríais con la subvención el 100% de eso y luego con coste propio o coste de, de la entidad pues conseguir eh, pues meter horas de personal para poder un poco equilibrar. vale Eso es una de, la, de las maneras convocatoria y da igual porque ese 10 no se solicita. Quiero decir que no se solicita y es también pues ver la manera de, de hacer un presupuesto para eh, pues de la misma manera con personal propio, pero es que ni siquiera luego vamos a tener que justificar cómo nos hemos ido gastando el dinero y si, cuando o son sea, prácticas legales en consonancia con lo que suele ser habitual para la organización. Eh, bueno, y por último, si nos piden una reunión cayetana, ya ya habíamos estado sí, en contacto sí. previamente, por supuesto, quien necesite una reunión lo nos puede solicitar. Cont lo estaba contestando, o sea, que ahora mismo ya se lo ha dicho oralmente. Bueno, pues yo creo que podemos dar por, por concluido. Hemos cubierto todas las convocatorias abiertas, me equivoco? Eh, han, habían la de compromiso y participación de la ciudadanía la semana pasada y es la única a la que no hemos podido informar. Pero bueno, eh, veremos a ver qué pasa si, si tenemos... Lo no, digo team... porque ahora el, quizá el reto va a ser empezar un poco, porque es algo que vemos que... Demandáis y casi demandamos nosotros también como oficinas, es un poco la capacitación. Es decir, ya lo que son las convocatorias, los diferentes objetivos, prioridades, cuáles eh, los formularios pero luego, bueno, pues hay, hay, hay una serie de, de, de webinars, mejor dicho, de workshops, de talleres, donde expertos, y ahí ya no somos nosotros, pues nos van a eh, informar o a, a leccionar, eh, nunca mejor dicho, capacitar de cómo hacer un buen plan de medios o cómo. O sea, que eso es algo que estamos en lo tenemos en mente, por supuesto, os iremos informando a través, lógicamente, de nuestras. Redes sociales y nada, pues dar las gracias, sobre todo, insisto, a Paz y a, y a María por vuestra colaboración. Eh, invitar a que sigáis presentando los proyectos, a Nacho, que es el que está organizando desde el aire toda la parte técnica. Y no olvidéis, porfa, lo de la lo de la um, encuesta eh, que, que os, os llegará ahora. Así que hasta la próxima, estad atentos, ya sabéis dónde estamos y aquí estamos. Vale. Oh, oh,